Vamos a ver el ojito que se le puso malito, no sabemos muy bien por qué. Y tengo que cogerla. Ya. Déjame que te vea lo mismo. A ver, Titi Junior. Un poquito solo. Este ojito es el que tiene bien Vale, Y este es el ojito malito Le queda la neblina ahí en el centro y le voy a volver a echar el ungüento Que funciona bien el ungüento Y os quiero enseñar cómo tiene los dos ojitos muy bien Está hecha toda una tiarrona preciosa Y tiene el ojo fenomenal